Dije que estamos de cumple en la radio. Claro, la familia Mix cumpleaños. Pero debería presentarlo a él y no lo voy a presentar, me voy con el doctor Miguel Ángel Coloma primero. Hola, Miguel. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla Emiliano, que los cumpla feliz. Bueno, queríamos, vamos a hacer la presentación, siempre es al revés. Ahora Miguel, como es su cumpleaños, te dejo que lo presentes vos a Emiliano Mayo. Bueno, Emiliano Mayo entonces con nosotros, nuestro compañero de Salud Radial, y bueno, eh, que se presente él. A ver, este. No, no vamos a decir lo que cumple. Lo importante es que uno cumple, que sigue cumpliendo. Eso es lo importante. Tal Ahora, cual. Eso no es otra historia. Pero si cumplimos es que estamos vivos. Es así. No, yo no cumplo más, ¿viste? Yo no cumplo más. Si no cumplimos, estás... estás bueno, este maravilloso hombre que cumple años en el día de hoy, en un 2 de septiembre, que tiene un corazón muy pero muy grande, que es rotario, que pertenece a Emergencia Pinamar y que también es miembro y parte de esta familia Mix. Estoy hablando con Emiliano Mayo, que le vamos a desear un muy feliz cumpleaños y un año lleno de sueños. Feliz día. Hola, muchas gracias a los dos, muchas gracias por tus palabras, Cari y Miguel. Eh, bien, contento, feliz de cumplir un año más. Este, lo importante, creo que a esta altura, diría que lo más importante que uno tiene es la familia, así que a, a disfrutar con ellos, ¿no? Eh, el resto es pasa a ser secundario, ¿no? Eh, así que nada, este, muy contento de cumplir 44 Ay, mira qué lindo número, 4-4, Miguel, para jugarlo, para todos los quineleros. Todo corriendo, todo corriendo la... No sé si funcionan las casas de la no sé. Y acá en pinamá están abiertas, creo que en Gessels también. Sí, funcionan. Sí, sí, sí. ¿Qué tema ese es de los residentes, los no residentes, digo. De los propietarios no residentes. No residentes. van a marchar aparentemente ¿eh? en la costa. Eh, supuestamente, no, no sé qué día, pero creo que en breve hay una marcha ya organizada. Vos dices en el partido de la costa, lo que, eh, el de San Clemente de, de, a Mardiajó. Mirá vos, en Pinamar, eh, Pinamar, según lo escuché en, en un medio, está más o menos organizado. El tema del ingreso, aunque ya entraban, ahora parece que lo organizaron. Eso es según lo que estoy escuchando en algunos medios, ¿no? sí. eh, Tienen bueno. derechos, ¿eh? Tienen derechos de venir a ver sus propiedades. Están con el temor de, de las usurpaciones. Yo no sé si, si están así, porque lo que sí tomamos en cuenta es que quizás están usurpando lotes, ¿no? pero no sé si casas, que están entrando ya a las casas, pero es ese temor que no es solo del COVID. Acá en la, en la costa, por eso siempre es bueno que dejes a alguien administrándote, que, que vaya y abra tu casa cada tanto. Ahora, ese la, temor. Es lamentable, eh, cuando uno vino a vivir a Pinamar, y Miguel, que hace muchos mucho más años que está en la región, dormía con la puerta de la casa abierta dejaban la bicicleta fuera en la puerta, sí. o sea, dejabas el auto abierto. Sí. Eh, lamentablemente, Pinamar y Gessel no está, no está fuera de lo que es la, la, la República Argentina y la provincia de Buenos Aires. Hacía calor y dormía, Hacía con calor. la ventana, viste, claro. entreabierta. Claro, yo vine en el 2006. ¿Es una pequeña anécdota? ¿Por qué no queremos hablar de Mala Onda, viste? No, no, no, no basta de COVID y ya está. Va, eh. me canso. Ya, ya, pues, porque, que, que tenemos que amigarnos con el COVID. Sí, Tal total. Eh, estaba, eh, en los primeros años que todavía no vivía en Villa Gesell, me pasaba la temporada y eh, estábamos eh, durmiendo en una, una casa que daba a la calle y la ventana abierta, la ventana que era casi hasta el piso, no era ventana, puerta-ventana, era... Una ventana entera, digamos, entrada, de piso a, a, a techo, digamos. Hacía calor, ventana abierta, este, y, bueno, se acerca un señor, estableciendo estaba leyendo el diario, eran las 10 11 de la noche. Sí. Perdón, eh, se acerca, ¿no? ¿Usted es el doctor? Bueno, sí, ¿qué pasa? No, porque tengo un problema, qué sé yo. Bueno, este, vaya para la clínica que lo voy a atender. <risa> bueno. Lo que me refiero que estaba abierto. Había este, este, una pequeña parecita ahí cerca de, la, de un pequeño patio también y pasó por la calle tranquilamente. Sí. Este, cosa que ahora sería impensado, ¿no? Bueno, vos sabés que cual. mi papá tenía un padrino en, en, que ya falleció en Villa Gesell, que tenía el hotel Carabel, que ahora es Casablanca, eh, y me acuerdo, yo era chiquito, pero veníamos de vacaciones a Gesell, y un día él sale, sale con, un, con esos autos grandes, tipo Lancha, ahora es se dice tipo Lancha, eh, eh, vamos a hacer las compras, y sale del lugar donde vamos a hacer las compras una señora caminando. Entonces la saluda, no sé, ponele, hola Clotilde, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. ¿Va para su casa? Sí, suba que la llevo. Bueno, hoy eso, como lo que Miguel contaba de, de, de, del que entró, es impensado también. No, tal cual. Hoy me, eh, Miguel cuenta eso. Hoy vienen de Cablevisión. Eh, yo no había llamado ni nada. ¿Qué hago? Atiendo por la ventanita. Eh... Le, le pregunto, me hacen las indicaciones, no lo dejo pasar, eh, sospecho, porque esto es así, si a mí no me llamaron del cable que tenían que venir a arreglar, tenía la ropa, tenía la camioneta de la empresa... Acá no pasó eso, pero viste cuando uno ya tiene otra mentalidad. Entonces, claro, no le podemos abrir, nadie puede abrir, hay que asesorarse, claro. esto hay, hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que me pasó, pero, ¿y usted cuando está en su casa para que vengan a cambiar el cable? Todos los días, todas las horas, <ríe> no le voy a dar mis horarios. No, pero aparte cuando vos te vienen a poner el cable o a cambiar el cable, vos llamás, y la, la chica que te da el turno te dice, van a ir entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Pero estaban en la calle y quizás se encontraron con algo de la caja, no sé cómo llamarlo, y yo puedo entender que golpeen, porque en otra época se hacía, consultaban algo. Lo que pasa es que ahora vivimos en otras situaciones. Sí, sí, totalmente. En realidad, no si a mí no me llaman del cable realmente, no va a entrar nadie, pero ni tampoco le doy información del movimiento de mis horarios, no, claro como Es que una pregunta este... común pero. Bueno, ayer escuchaba una nota de un periodista de acá de Pinamar Que decía que te están llamando Vos vendés el auto, por ejemplo Te llama sí. una concesionaria, en teoría Y te dice, bueno, eh, le damos, no sé, 10 pesos por el auto eh, Páseme CBU y número de cuenta eh, Y le transferimos, si aceptamos Entonces dice que mmm, la mamá del chico que vendió el auto dijo No, usted dígame si me lo compra nos ponemos de acuerdo en el valor y yo se lo llevo a la agencia y en la agencia si siquiera hacemos la operación. No, ahora no, por el COVID no se hace más eso. Usted va al banco, pone los dígitos no. bancarios, sí. claro, el cuento del tío. Claro, hay que estar muy atentos, pues quizás, yo digo, gente que está laburando con toda la distancia, porque la verdad fue así, sí. eh, todo recorrecto y pido mil disculpas, pero yo antes venía el del cable y lo conocía. Claro. Yo sabía que era tal y tal, Roberto, fulanito. Yo sabía quiénes son. Sí, claro. Y ahora si no si son dos personas que realmente no conozco, mirá que vienen, y no es el mismo que viene siempre, o el que estaba, yo voy a desconfiar. Totalmente. Eh, aparte acá en lugares están chicos, que uno conoce a todos. Y en la sí, zona, vos. los muchachos del cable son los mismos de siempre. Claro. Bueno. Te cuento una, una, una, la última. Sí, Contá la última, Miguel. En La Plata saltaron una iglesia, no sé si se enteraron. No. En, en la iglesia, creo que es donde se casó eh, Perón, pero bueno, 12, y 69. Ajá. Eh, en una ambulancia iba. ¿En serio? Claro. Bueno, sí, bueno. Una ambulancia blanca, seguramente. La ambulancia, sí, en la que... Sin bandera aplaudida por los vecinos qué sé yo, y resulta que se llevaron algún dinerillo de la iglesia oh. no te puedo creer bueno, ocurrió este, mira no no tenía pensado hablar de eso pero porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero eh, eh, ambulancia que eran aplaudidas este, resulta que bueno. se eh, llevaban el dinerito ¿qué te parece? ¿Eh? bueno, por eso qué? por eso tienen que revisar, parar a las ambulancias también. La ambulancia, si bien es un vehículo de emergencia, porque aclaremos que no todas las ambulancias hacen emergencias o traslados de alta complejidad. Las ambulancias de ambulancias que hacen traslado de baja complejidad, que no tiene riesgo de vida el paciente. ¿sí? Entonces, tienen que parar a las ambulancias. Tiene que parar, revisar, que no lleven nada raro. Si van con paciente a bordo, como me ha pasado a mí, uno le muestra cada un paciente y sigue, sigue su ruta. Sí, yo sé sea que... Lo diría así porque tenía que un poco con nosotros, ¿no? Entonces... Eh... Yo sé, Miguel... Porque yo te he escuchado hablar muchas veces y vos coincidís conmigo que hay que parar las ambulancias. Sí. Cuesta tanto tener... Nosotros tenemos todo en regla, pero cuesta tanto tener todo en regla por un tema financiero, monetario, eh, que el que lo tiene... Yo no tengo problema, parame. Sí, ¿Me querés parar? ¿Revisar la ambulancia? Revisala, no tengo problema. Si uno está seguro y, y sabe lo que, lo que tiene y lo que no tiene. O sea que, bueno, estamos... Este a ver atentos y, y no solo con las enfermedades sino con todo lo que rodea claro ahora absolutamente todo tiene que ver con todo y en estos momentos de crisis porque realmente la hay bueno tenemos que estar preparados para todo para lo que venga conectadísimos nada ya, nada se nos puede pasar por alto nada yo creo que no es exagerado ser la figura no es cierto de mirar para los costados cuando uno sale o cuando uno entra a la casa claro claro eso, eso ¿viste? es así eso, eso es otro tema bueno, bien. Miguel te dejo un tema para mañana que me, que me interesa de los pies a la cabeza porque cuando es el cumpleaños de Emiliano ya sabemos que empieza la época de las alergias <risa> <risa> Viene septiembre, alergias que afectan al este sistema respiratorio. Bueno, ¿cómo mezclamos que Allá en La Plata, Miguel, eh, yo te digo sí. porque tengo a mi señora que todos saben que es de La Plata, el problema de los tilos. Claro, esas florcita <risa> sí, de, la, de, las, de las otras este, especies arbóreas que tienen los bellotitas que y son terribles bueno, viste, ahora con todo el tema de COVID eh, pues. ves estornudada a alguien por ejemplo, Caro, mi señora históricamente históricamente desde que la conozco antes obviamente también le debe pasar cambia la estación y empieza a estornudar sí. con mocos eh, hay un día que está fresco y, y eh, al otro día hace calor está como no resfriada, sino con, con alergia bueno, a mí me pasa lo mismo Sí, y a mí. Por eso digo, eh, pero como, te lo dejo un tema para mañana, no quiero que hoy me cuentes, pero quiero que mañana sí, porque se viene eh, este esta combinación, ¿no?, de lo que es el COVID con eh, el estado, este cambio de, de estación que se aproxima y que siempre florecen las alergias en el mes de septiembre. No, pero fíjate un detalle, y esto cortito, mañana lo que sí de los isopados que se hacen, de los test que se hacen, sí. cuántos dan negativos y cuántos dan positivos. Uh -huh. O sea que si se hace el test es porque tiene síntomas. O sea, claro. Si no, no se hace. con Bueno, eso lo hablamos mañana. Chav. Lo único importante sí. es que, que se acuerdan de eso, no sé si tomaron la ruda a principios de agosto. Sí, la Pachamama. El julio julio los prepara y agosto se los lleva, ya pasó. Sí, por suerte. Alguien me puede criticar eso que dije, No, no, pues ya está. Ya estamos ya en, un, en Empieza un mes donde ya empieza a ser más calorcito, donde si vino hoy hace frío. En vez de más calorcito, donde la gente bueno, está de es mejor ánimo de... por el tema de que empiezan a florecer los árboles, las plantas, las flores. La verdad que... Nada. Vamos, vamos, se viene septiembre. Exacto. Seguir, seguir cuidándose. Eso, no perder de vista. Tal cual. Gracias, Miguel. Un abrazo. Chao, Miguelito. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Y así pasó Salud Radial. Bueno, Emi, a festejar el cumple A festejar, sí. Ah. A ese... De una manera especial. Sí, sí, sí. Por eso te decía ayer que eh, es difícil festejar en un año así. Uh -huh. Porque la verdad que eh, la situación en la que está pasando el mundo, ¿no? Argentina, la provincia de Buenos Aires, eh, no da para festejar. Pero bueno, brindaremos con la familia, que es lo importante. Este, y, y, nada, y en salud y, y en salud Y el día que se pueda hacer fiesta Haremos fiesta, cosa o que a mí me gusta festejar y mucho joder, joder, joder, Sí, olvidate Vos sos testigo de mis 40, así que sí. pepe, pepe, pepe, pepe, pepe Así que nada, hoy, hoy mis amigos me, me recordaban esa, esa fiesta que hicimos en, en Valeria del Mar Que estuvo buenísima hace cuatro años Así que nada bueno, un beso grande, nos vemos mañana. Gracias. Bueno, a disfrutar de, de, de tu cumple. ¿eh? Vamos a tratar. Un beso grande. Chao, <risa> chao. Así pasó Salud Radial por la Tarde del Magazine. Ya venimos.